Hola, bueno, muy buenas noches Si se pueden decir buenas noches Hoy es, en este momento estoy grabando este video Ya es 11 de noviembre de 2019 Son las 0 horas y 28 minutos Y nada, triste, mucha tristeza Siento por lo que está pasando nuestro hermano pueblo boliviano que eligió en elecciones democráticas a su presidente Evo Morales y y su presidente tenía mandato hasta el 20 de enero, lo volvió a reelegir hace unas semanas atrás. Sin embargo, no respetando absolutamente nada de las reglas democráticas, Un grupo de inadaptados, un grupo sostenido, quién sabe por quiénes. Fueron contra las instituciones, la democracia, el pueblo, la libertad. Y no fueron en un reclamo por algo. Fueron violentamente. De hecho, para pacificar, Evo Morales les dijo que nuevamente... podía hacer las elecciones que se sometía nuevamente a unas nuevas elecciones y no aceptaron eso pedían la renuncia del presidente renunció el presidente, el vicepresidente y no les alcanzó con eso que siguen persiguiendo quemando casas yo estoy en contra de todo tipo de violencia venga de donde venga respecto a esto Creo que todos, absolutamente todos, tenemos que mirarnos hacia adentro y preguntarnos qué es lo que está pasando. ¿Qué es lo que queremos de, de nuestra ciudad, de nuestra provincia, de nuestro país, de nuestro continente y de nuestro planeta? Porque estos enfrentamientos no son buenos. En Chile las protestas empezaron pacíficamente. Pero claro, el gobierno neoliberal de, de Chile salió a reprimir las protestas, salió con los militares a matar civiles acá en Argentina el el presidente electo tiene un hijo que es Colts Play creo que se llama o algo por el estilo y, y fue muy criticado por el gobierno neoliberal brasilero de Bolsonaro por por eso sin embargo, ese muchacho no le hace daño a nadie. Al contrario, hace un poquito más linda la vida. Mientras que el hijo de Bolsonaro sale en fotos con ametralladoras, con armas. En Chile las protestas fueron o quisieron acallarlas matando gente, matando hermanos chilenos. En Bolivia, por el contrario, El hermano Evo Morales tuvo la grandeza de renunciar antes que salir a reprimir las protestas de un grupo, de un grupo de inadaptados. Porque tenían la oportunidad de dirimir en otra elección. Y si volvía a ganar Evo Morales, y bueno, iban a tener que aceptar el resultado. O sea, hay una gran mayoría del pueblo de Bolivia que quiere que lo siga gobernando Evo Morales. Piñera, porque salió un grupo muy grande a pedir su renuncia, no renunció. Y así es que hay hoy en las calles de Chile, muertos, gente muerta. Y a veces cuando lo vemos a la distancia, o cuando los informativos nos tiran números, fueron 15 muertos, fueron 20 muertos, fueron 6.000, fueron 600. Eh, nos parece estadísticas. Ah, bueno, pero hubo pocos muertos. ¿Saben lo valiosa que es una vida? ¿Una sola vida? Porque ese muerto pudo haber sido tu hijo, tu hija, tu sobrino, tu nieto, ¿Sabés cómo te hubiera destruido la vida si te hubiera pasado eso? Este video que yo estoy haciendo en este momento, en que siento mucho dolor, porque todas estas cosas a mí me, me duelen, yo siempre digo que me duelen en la piel, de verdad que lo sufro. No estoy... Eh, no estoy exagerando en lo que siento. Este video decidí hacerlo para... Que quede constancia. De, de lo que está pasando en Bolivia. ¿Qué es lo que hice astrológicamente? ¿Qué es lo que estudié? La carta natal de Evo Morales en Sinastría o sea, en comparación con el momento en que él anuncia su renuncia. Así que de una vez vamos a ver el, el estudio. Acá tenemos... Acá adentro, la carta natal de Evo Morales. Evo Morales nació un 26 de octubre de 1959 a las 11 de la mañana en Oruro, Bolivia. Y acá afuera está la carta del 10 de noviembre de 2019 las 17 horas La Paz, Bolivia que es el momento en que él anuncia su renuncia él tiene Sol, Neptuno y Marte en escorpio en su casa 10 de nacimiento eso dice de que le sobraban espaldas para soportar este embate pero su ascendente en capricornio estaba en ese momento que él toma la decisión en conjunción con Plutón y Saturno del día de hoy. Él a toda costa Quería evitar, quiso evitar un baño de sangre. Su luna en Leo, en un gran trígono, con la luna en Aries, del día de hoy sobre el ascendente de su decisión <coughs> le hicieron primar sus sentimientos a cualquier otra cosa sus sentimientos siempre fueron que ni un solo boliviano tenga que sufrir eso habla de la grandeza de este ser humano esto habla de la grandeza de Evo Morales Ahora, yo lo que quiero decirles a todos que en la casa 11 de él tiene una conjunción de nacimiento de Júpiter-Mercurio que en este momento están... Con el sol mercurio retrógrado en escorpio dentro de esa casa 11 de él esto es solo momentáneo evo morales lo estoy diciendo hoy a la hoy 11 de noviembre de 2019 a las 0:45 Hoy, Evo Morales No, hoy, perdón. Hoy lo estoy diciendo. Evo Morales vuelve a la presidencia de Bolivia. Pacifica a Bolivia y logra su cometido, que es lograr una sociedad justa una economía libre una nación plurinacional un país plurinacional soberano la ecología política de esa carta Evo Morales vuelve al lugar del que nunca tuvo que haber renunciado. Y que los que hoy son responsables. De lo que está pasando en Bolivia. Van a tener justicia. Gracias por haberme acompañado en este video. Eh, esto es lo que yo sé hacer. Y, y nada, la lectura de esta carta es cierta. El tono que le di es lo que estoy sintiendo. Disculpen, porque estas injusticias que cometen contra buenas personas, que lo único que hacen es un país más justo me violenta mucho eh, nos volvemos a encontrar siempre, en todos los videos gracias por aguantarme en este chao, hasta la próxima